lo que no puede pasar es que yo venga complejense para rentar en una zona que no está desarrollada en una zona donde la probabilidad tiene mucha incertidumbre en una zona donde posiblemente se me va a revisar porque es el producto más barato que viene del mercado Los más barato siempre se, se puede revisar. entonces ahí yo pierdo mi dinero ahí realmente mi rentabilidad se va para el piso de así ¿qué tenemos que hacer nosotros porque el error que cometíamos antes es que veíamos un apartamento porque nos dijo mi. Prima, que es la que vive allá, que nos lo dicen a nosotros con todo el amor del mundo, para que nosotros podamos aprovechar esa supuesta oportunidad. Pero ellos quizá no tienen mucha profundidad en la materia. Y mi trabajo aquí es que ustedes puedan entender cuál es la tarea, cuál es la nueva forma de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Calderón, ¿cómo yo sé hoy cuál es clase A y cuál es clase C de cada zona? ¿Cómo yo lo voy a identificar? Todos los países... Tienen una página web donde normalmente todos publican. Ya sea que lo encuentren en Coroto, ya sea que lo encuentren en Encuentra24, ya sea que lo encuentren en Supercasa. Cuando yo entro en cualquier página en Ecuador, me voy a dar cuenta que los apartamentos tienen diferentes precios. Yo voy a organizar todos los apartamentos que están en Santo Domingo, de mayor a menor, y voy a buscar el apartamento de una habitación más caro normalmente el apartamento de una habitación más caro se va a encontrar en las zonas más caras de la ciudad me doy a entender y ya yo sé que en ese sector es el cual el que la gente está pagando Entonces, si mi presupuesto en clase A me alcanza para comprar ahí en la capital pues compro clase A chiquitico de una habitación lo más, lo más barato pues, es si el presupuesto no me da pues voy a buscar en ese mismo buscador en Coroto por decirlo en general Encuentran lo que ustedes quieran de su país. Voy a buscar la tercera zona, la tercera ciudad que le sigue. Si estamos en Caracas, pues bajamos a Maracay, entonces pues, compramos. Y así en cada uno, si estamos Santo domingo, bajamos a Santiago. V vemos en el dato que si ese apartamento de una habitación en esa ciudad lo puedo comprar, lo compro. Y comienzo yo a hacer mi tarea escrutal. Y así voy bajando de ciudad hasta que encuentre el apartamento más caro de una habitación que yo pueda comprar. Entonces, eso es lo que me va a garantizar a mí el retorno. Me voy a dar cuenta que van a pasar tiempo okay, y yo voy a tener más rentabilidad cada vez más. Y lo bueno de la renta es que se supone que yo voy a recibir, que yo voy a tener un rendimiento cada 7 a 8 años. Cuando yo veo una propiedad que lo que yo invierto se lo saqué otra vez completo en 7 a 8 años, yo voy en la dirección correcta.